Así que partimos. Por fin, que hubo un, un lapso ahí de que unas dos o tres semanas que no hemos tenido conferencia alguna. Ajá. Les pido perdón por eso. Eh, se aglutinan, se aglutinan actividades y más congresos. Yo creo que es lo, es lo que insisto siempre, ¿no? que, que esta dinámica de, de reunirnos todos en el mundo eh, por el mundo, a través del mundo, a tra eh, por, gracias a internet, hace eso, ¿no? que proliferen este tipo de, de actividades y que tengamos esta suerte enorme como la que nos convoca hoy. Yo estoy contentísima, Luis Fernando lo sabe, aunque nunca me ha hecho clases, es un maestro para mí, porque una de las dos vertientes que él eh, ha desarrollado, de las tantas, eh, son directamente... Eh, incidentes con una relevancia enorme en mi trabajo por un lado eh, siempre le comento y yo creo que mis alumnos lo saben que su texto de, de historia de, de la lengua, esta historia mínima de la, de la lengua española eh, ha sido un, un, un acto de habla absolutamente revolucionario para los que enseñamos historia de la lengua eh, leerlo es una delicia y le estoy eternamente agradecida eso por un lado pero por otro lado lo que nos convoca a todos los que estamos aquí hoy que tiene que ver con la lexicografía a todos los que somos amantes de los diccionarios y nos toca estudiarlos leerlos, hacerlos sabemos que lo que ha hecho Luis Fernando Lara en las últimas décadas es absolutamente revolucionario nos hizo ver y nos hizo adentrarnos en el mundo de la lexicografía hispanoamericana desde otro punto de vista, muy crítico por un lado, y eso ha generado una serie de desafíos maravillosos. Eh, por otro lado, con, con su proyecto de un diccionario integral, también nos, nos ha ofrecido un desafío maravilloso. Por otro lado, eh, con su texto, la teoría del diccionario monolingüe, también nos mostró una teoría ya eh, concreta, asentada acerca del objeto diccionario, única, no en donde confluyen una serie de, de, de visiones y de reflexiones. Y ya luego, en la técnica lexicográfica propiamente tal, con los estudios y las reflexiones que ha llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo, desde que empezó el proyecto del, del DEM, también, ¿no? Es decir, es un verdadero maestro. Así que nada, no hablo más, no les doy la lata porque quiero que Luis Fernando mismo empiece a, a hablar de lo suyo. Así que el micrófono todo tuyo. Bueno, antes que nada, mil gracias Soledad por invitarme a esta valiosa reunión de lexicógrafos que en efecto solo es posible mediante internet a pesar de que solamente nos podemos ver en las pantallas y no en carne y hueso, que creo que es lo que desearíamos todos. Eh, y muchas gracias por tu generosa presentación. Eh, pensé que lo más interesante podría ser para ustedes que les presentara yo eh, nuestro diccionario del español de México eh, de una manera panorámica porque pues eh, ya llevamos bastante tiempo trabajando en eso y hemos tenido una serie de experiencias que han sido interesantes para nosotros. Hemos aprendido realmente, no solamente mis compañeros de trabajo, sino yo también, hemos aprendido a practicar la lexicografía, que no es cosa, no es cosa sencilla, <risa> eh, y por lo tanto... Creo que podría valer la pena hacerles esta presentación más o menos global. Los gobiernos posteriores al triunfo de la Revolución Mexicana de 1910 se distinguieron hasta hace 30 años por impulsar y sostener la educación y la cultura de los mexicanos. Aunque hay que matizar lo, lo sucedido en los últimos 30 años, cuando se impuso la ideología liberal, que... Eh, apostó por el eficientismo de los índices bibliográficos de impacto, lo que tiende a inhibir investigaciones de largo plazo. Desde las refundaciones de la Universidad Nacional de México en 1910 y 1920, y la del Ministerio de Educación también en 1920, hasta la creación de institutos de investigación, por ejemplo de física, de química o de astronomía, entre ellos la primitiva Casa de España en México, creada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 para albergar a una playa de profesores universitarios españoles republicanos amenazados por el franquismo y después convertida en el Colegio de México, cuando la República Española quedó derrotada y los refugiados españoles ya no podrían volver a su patria, en 1940. No era raro entonces que hubiera partido de un miembro destacado de la política mexicana, Antonio Carrillo Flores, el reto al Colegio de México de comenzar la elaboración de un diccionario de la lengua española según los usos mexicanos. Así, con el apoyo financiero del Estado mexicano, Comenzamos la investigación que ha dado por resultado hasta ahora las dos ediciones del Diccionario del Español de México con su portal en internet y los dos corpus del Español Mexicano Contemporáneo 1921-1974 y 1975-2018. La tradición lexicográfica hispánica Marcada por el predominio metropolitano del Diccionario de la Real Academia Española. Dio lugar a la idea de que los usos de la lengua española en América solo podían ser marginales en relación con un español metropolitano supuestamente común y general para, to para todas las regiones hispanohablantes. Por lo que la única lexicografía que todavía se sigue practica practicando en América a excepción del Diccionario Integral del Español de Argentina y nuestro diccionario, es la del regionalismo. La necesidad de contar con un diccionario mexicano del español que correspondiera a la realidad de los usos en nuestro país y fuera autónomo en relación con los diccionarios de la academia, se había manifestado desde dos décadas después de la independencia. Melchoro Campo, uno de los autores de las leyes de reforma, que dieron solidez a la formación política de México. Por ejemplo, señalaba en sus Idiotismos Hispano-Mexicanos de 1844, y lo cito, que en México se habla una cosa distinta de la lengua castellana y que esta cosa sea un dialecto y que merezca respetarse, acatarse y atenderse, proviene de que no es el producto de la ignorancia o el extravido de uno u otro original, sino el uso general de 8 millones de habitantes que en sus tribunas, en sus foros, en sus púlpitos, en parte de sus teatros, en sus reuniones más escogidas y por sus sabios, sus diplomáticos, sus magistrados, sus oradores y sus poetas quieren hablar así y así hablan. Es muy notable cómo Melchor Ocampo en 1844 utiliza una noción moderna de dialecto, eh, eh, lo que llama, llama mucho la atención. Pero a pesar de la claridad de estas ideas, la lexicografía mexicana siguió el mismo camino que la del resto del continente, uncida a la academia española y su concepción de la lengua. El reto de Carrillo de Flores, apoyado por el presidente de la República en ese entonces, nos permitió proponer un diccionario que se apartara de la tradición lexicográfica del regionalismo y aspirara a una relaboración mexicana autónoma, como lo había deseado Melchor Ocampo. Es decir, hacer un diccionario integral del español mexicano. Ahora les voy a poner en compartir la pantalla espero que se, se esté viendo Sí se está viendo Sí se está viendo bien el diccionario integral Está constituido por los vocablos del español que se usan en un país o en una región hispanohablante, sin distinción de su procedencia y sin calificación de su marginal, marginalidad o su supuesto exotismo. Para construir un diccionario de esta clase era necesario comenzar por reconocer qué vocabulario es el usual en el país, en este caso en México, y como tal reconocimiento no se podía basar en las varias obras dedicadas al regionalismo, incapaces de reconocer integralmente el vocabulario, había que plantear ante todo una investigación del léxico del español mexicano. Es decir, nuestros objetivos fueron, primero, mostrar el español mexicano como lengua nacional. Quiero destacar lengua nacional, porque evidentemente el mismo México no es una región lingüísticamente homogénea, no solo por las más de 70 lenguas amerindias que, que viven hoy, hoy día en el territorio mexicano, sino porque también, eh, debido a la manera en que se produjo la colonización española, eh, debido a las diferencias eh, culturales que se produjeron, por ejemplo, entre la zona mesoamericana en donde está la Ciudad de México, la zona eh, norteña o de árido América, o la, la zona yucateca de la península de Yucatán, tienen dialectos, como era de esperarse, diferentes respecto de los demás dialectos de, de, del país. Sin embargo, hay un español en el cual todos los mexicanos co nos comunicamos, y esto es lo que consideramos lengua nacional. Es un español que se ha venido fraguando a partir, naturalmente, de la vida política, de la vida cultural, de la existencia de la prensa, de, de la existencia de los medios de comunicación, etc. Eh, nos gustaría todavía poder decir que el Diccionario del Español de México eh, representa de manera suficiente las diferencias dialectales que se producen en el país. No es así. Eh, hace falta muchísima investigación, eh, región por región, para poder llegar a estar seguros de que el diccionario representa suficientemente todo el español mexicano. Eh, una investigación de esa clase hoy día en México es, es imposible, tanto por lo cara que es, como por la situación de violencia que se vive en muchísimas de nuestras regiones. Lo que yo he hecho ha sido incitar a colegas de las universidades del país para que ellos hagan sus propios diccionarios. Y eh, hay uno ya, desgraciadamente todavía no publicado, que es el Diccionario Integral del Español de Sinaloa, hecho por el profesor Eberardo. Eh, e Eberardo Mendoza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También, claro, por supuesto, el objetivo era hacer el diccionario con independencia del académico español, es decir, tratar de elaborar definiciones originales. Por supuesto, respecto de gran parte del vocabulario, diría yo de la mayor parte del vocabulario, eh, los significados son casi los mismos, sin embargo, eh, lo que buscamos es encontrar aquel matiz de significado que es lo que le da su carácter específico al uso mexicano en comparación con el uso eh, eh, de la academia. También, por supuesto, teníamos que documentar los usos escritos y hablados del español mexicano, el corpus del español mexicano contemporáneo. Y por último, combatir y eliminar lo que yo llamo la conciencia de, des, de desvío. No es una experiencia solo mexicana. He hablado con diferentes hispanohablantes no lingüistas en, en Perú, en, en, en, en Colombia, con algunos compañeros chilenos, algunos amigos eh, cubanos, etc. Y muchas veces eh, empiezan por decir es que yo hablo muy mal el español. ¿Y qué es lo que quieren decir? Quieren decir que tienen, como era de esperarse, su propio dialecto, pero este propio dialecto lo consideran hablar mal. De modo que constantemente aparece la, la preocupación de si esto está bien dicho, si esto eh, significa lo que debe significar, o todavía peor, si esta palabra existe o si está aprobada por la, academia, por la Academia de la Lengua. Esto produce una conciencia de desvío, y, hay, y es lo que hace que muchísimos hispanohablantes se inhiban al hablar español en situaciones públicas. Bien, entonces, para construir el diccionario eh, teníamos que comenzar por reconocer cuál era el vocabulario que se utiliza en español mexicano. La siguiente pregunta era, ¿cómo podemos reconocerlo? Y la tercera era, ¿qué herramientas conceptuales se pueden utilizar para lograrlo? Como este reconocimiento, decía yo, no se podía basar en las varias obras dedicadas al regionalismo, incapaces de reconocer integralmente el vocabulario, había que plantear ante todo una investigación del léxico del español mexicano. Para eso elaboramos el corpus del español mexicano contemporáneo. Un conjunto de 996 textos formados por aproximadamente 2.000 palabras gráficas cada uno, procedentes de párrafos entresacados entre aleatoriamente de obras y grabaciones de usos mexicanos sobre la base de un marco de referencia etnográfico, definido por la variedad de textos y discursos con que nos comunicamos los mexicanos. Esto también requiere, requiere una explicación. ¿Por qué 996 y no 1000? Bueno, por una razón muy sencilla. Cuando eh, estábamos reuniendo los textos, resultó que de alguno de estos géneros no encontramos otros y por lo tanto no los cumplimos, de modo que nos faltaron cuatro textos. Eh, por el otro lado, lo que buscábamos era un corpus pequeño. Cuando comenzamos, el uso de la computadora electrónica en lingüística era, era una cosa rarísima. No existían las computadoras personales. De modo que necesitábamos utilizar la, la máquina más grande de que pudimos disponer en México, que fue una máquina del Ministerio de Educación. Eh, eh, esta máquina ocupaba un, un verdadero hangar, eh, tenía que estar bajo eh, aire acondicionado, y además, como era máquina del Ministerio, no podíamos procesar nuestro corpus de día, de manera que teníamos que procesarlo de noche, Así que eh, nos, nos hicimos guardias para ir a vigilar que la máquina no se atorara, no se atrancara durante ocho meses de análisis. ¿Por qué? Porque la memoria de acceso directo de esta computadora, la memoria RAM, solamente podía procesar 20.000 unidades gráficas. Tenía que ir eh, eh, analizando de 20.000 en 20.000. Y eso, naturalmente, llevaba muchísimo tiempo. Por otro lado, creo que la ventaja es que precisamente al no haber podido disponer de una, de una computadora con enorme capacidad, nos obligaba a calcular un corpus que fuera suficientemente pequeño, pero suficientemente rico para encontrar este vocabulario. Hoy lo que, lo que se ve es que Muchos corpus le, le ponen a la computadora todo lo que encuentran y no toman en cuenta que la relación entre número de, digamos, palabras reunidas y el número de palabras distintas reunidas se comporta dentro de una curva asintótica, es decir, empieza a crecer el número de palabras eh, diferentes muy pronto pero llegó un momento en que ya cuesta mucho trabajo encontrar nuevos vocablos. En ese momento el corpus debe detenerse porque ya es trabajo inútil. Teníamos entonces eh, dos ejemplos. El ejemplo era el llamado corpus de Brown, el, eh, eh, eh, el eh, que, hicieron, eh, Henry, que hizo Henry Cuchera, y también los corpus que se habían venido haciendo desde un punto de vista estructuralista por eh, julián y Chan Rodríguez, que eran eh, corpus de 500.000 unidades gráficas dedicadas al español, planeaban hacerlo también para el francés, para el rumano, para el italiano, y que nos daban un, in, un indicio de qué ventajas tenía cada corpus y, y, y qué desventajas tenía. Lo mismo el corpus del tesor de la langue française, que fue el más grande de aquella época, 70 millones de apariciones de palabras. Así que era preferible hacer un corpus pequeño, de 2 millones de eh, eh, ocurrencias de palabras. Pero claro, eh, lo que nos importaba era el rendimiento en términos de palabras diferentes. Y por lo tanto, además, nos interesaba no quedar atendidos a los estilos de los autores. De modo que fragmentamos los textos o las conversaciones en unidades equivalentes al párrafo que por lo tanto nos permitieran eliminar la influencia del estilo del autor y a la vez aumentar el rendimiento léxico del corpus. Claro, lo siguiente era hacer un análisis cuantitativo de ese léxico, que es lo que define nuestra nomenclatura, o como se dice en, otra, en otras lexicografías, nuestro lemario. A la vez, hoy día es muy fácil encontrar muchos instrumentos de análisis automático de, de, de las lenguas, pero en aquella época no existían. Existían eh, los llamados diccionarios de máquina. Eh, que consistían en poner en la computadora, eh, más bien pasar a la computadora un diccionario completo de una lengua y utilizar este diccionario para luego ir eh, cotejando el vocabulario que aparecía en un texto. De tal manera que eh, yo ahí es cuando me parece que se justifica más la palabra española de ordenador para la computadora, porque lo que hace, eh, hacían estas computadoras era eh, cotejar y ordenar. Eh, pero claro, ¿qué pasaba en el momento en que mucho de este vocabulario no estuviera en el diccionario de máquina? Que era, eh, que era imposible identificarlo. Era un reto, por lo tanto, desde el punto de vista lingüístico, lingüístico, tratar de hacer una, un conjunto de algoritmos cualitativos que nos permitieran leer los textos del corpus sin tener que acudir a un diccionario de máquina. Y para eso construimos el analizar, an, analizador gramatical automático del diccionario. Una vez aplicadas estas dos, estos dos procedimientos, el cuantitativo y el analizador gramatical obtuvimos un conjunto de concordancias de vocablos que son eh, el punto de partida para el análisis semántico y después para la construcción de las definiciones. Eh, nuestros, nuestro corpus, el primero, está disponible, allí tienen ustedes la dirección, porque también puede servir para hacer estudios, por ejemplo, de, de morfología, no estudios de fonética, pero sí estudios de morfología y estudios de sintaxis. Eh, esta es la estructura del corpus. Decía yo que es una hipótesis etnográfica, porque tuvimos que hacer una hipótesis a propósito de de qué se habla en México. Y para eso elaboramos este conjunto de géneros textuales o discursivos de 14 géneros. Eh, Empezamos, como era de esperarse, por el género literario, después por el periodismo, el de las ciencias, que me parecía que era un faltante importante en muchos diccionarios, el de las técnicas, el de discurso político, que tiene un peso también importante, sobre todo en, en las modas lingüísticas que se difunden, el de eh, texto religioso, no solamente catolicismo, sino de otras eh, creencias eh, y de él, eh, lo que se llamó Habla Culta del Español Mexicano, un estudio que había hecho mi maestro Juan López Blanch eh, años antes. Eh, eh, veamos por ejemplo el caso del periodismo. En el caso del periodismo solamente consideramos autores mexicanos, no consideramos eh, noticias que provinieran de agencias internacionales. También hay una parte de este corpus de periodismo dedicado a la crónica taurina, puesto que eh, eh, la corrida de toros seguía y sigue siendo una tradición igualmente mexicana que da lugar a crónicas, eh, por lo menos semanales, a, eh, de, el, de las temporadas taurinas en México. Eh, naturalmente eh, eh, eh, sería tonto eh, pensar en un corpus cubano que contuviera crónica taurina, puesto que en Cuba no se practica eh, la tauromaquia. Eh, eh, después pasamos al, a lo que llamamos literatura popular. En algunos países de lengua española la llamaban literatura de cordel. Es esta literatura que se vende en los puestos de periódico de impresiones baratas, y que tienen muchísimo éxito en, eh, entre la gente. El habla media, de nuevo lo que había estudiado López Blanche y los estudios de lírica popular que había hecho el, el mismo Colegio de México. También pudimos aprovechar las grabaciones del estudio de López Blanche, eh, de la delimitación de zonas dialectales de México que dio lugar al Atlas Lingüístico de México, lo mismo algunos documentos eh, hechos por antropólogos que habían investigado diferentes regiones mexicanas, eh, las jergas, por ejemplo, la jer, las jergas adolescentes eh, o jergas, eh, jergas de ciertos oficios, como es el caso de los mecánicos de coches, y lo mismo los textos de Lampa, eh, eh, llamados en México caló estos eh, géneros los clasificamos originalmente en lengua estándar lengua subculta y lengua no estándar pero una cosa que he aprendido a lo largo de nuestro, nuestro trabajo es que esta, estos membretes de lengua estándar etcétera, son membretes de origen sociolingüístico pero que limitan mucho la concepción de lo que contienen más bien he pensado que es preferible sustituirlos por una distinción entre tradición culta y tradición popular en la tradición culta naturalmente eh, está formada por nuestra gran tradición hispánica que eh, compartimos todos más las tradiciones cultas que se han venido elaborando país por país en las tradiciones populares, que son riquísimas en todas partes, que se manifiestan, por ejemplo, en canciones o en conversaciones que se producen en cada región. De modo que así quedó compuesto nuestro corpus. Comenzamos en mil, eh, contextos desde 1921. ¿Por qué 1921? Teníamos varios motivos. El primer motivo es que en 1921 había terminado ya la fase armada de la Revolución Mexicano, Mexicana y por lo tanto se habían detenido los movimientos de población, es decir, había empezado a haber cierta estabilidad poblacional en el país. También fue el año en que empezó a circular la prensa nacional que difundía ya noticias desde la capital del país y lo mismo eh, la radiodifusión nacional. Eh, de manera simbólica también en 1921 apareció la primera novela de la Revolución Mexicana que se llamó Los de Abajo de Mariano Azuela. Esa es, esa es la estructura del corpus que nos ha, eh, bueno, seguido hablo, hablo de qué nos ha dado. Eh, querría yo hablar también de nuestro analizador gramatical automático, a pesar de que ahora podríamos decir que ya está rebasado, que ya no lo podemos utilizar. Primero que nada porque se escribió en el lenguaje de, de programación que era posible utilizar en aquella época, el GOL 68, y que ahora ya nadie utiliza, hay lenguajes de programación mucho mejores. Eh, eh, y luego porque, eh, tanto restringidos a este lenguaje, como al, a mi deseo de hacer investigación verdadera en algoritmos cualitativos, pues decidimos hacer un analizador basado en la corriente de la gramática de estados finitos, que precisamente Chomsky había, había criticado mucho, eh, y dentro de la gramática de estados finitos, elaborar una gramática distribucional de dependencia, es decir, que pudiera reconocer las categorías gramaticales de los vocablos de acuerdo con los que tuvieran delante y detrás, es decir, relaciones de pre- y poscedencia en un sintagma. También una serie de tablas matriciales que nos permitieran ir estableciendo las relaciones entre una palabra y la siguiente, las relaciones de, eh, sintácticas, y las terminaciones verbales que nos ayudaban, que nos servían como un punto de apoyo para organizar el, eh, toda la gramática. Así como, en efecto, un pequeño diccionario de gramemas, es decir, preposiciones, conjunciones, etcétera, que también nos servían como punto de apoyo. Estas, este analizador está completamente expuesto en el libro que ven ahí citado, Investigaciones lingüísticas en Lexicografía. Y hay una justificación por mi parte en este artículo publicado en Calle de Lexicología que también están viendo. Repito, ya es, eh, la historia de nuestro analizador gramatical automático es solo historia, ya no lo utilizamos. Todavía tengo la esperanza de que nuestros computólogos del diccionario, una vez que estén menos eh, asediados por las necesidades de nuestras bases de datos y por, por eh, el funcionamiento de, del portal en Internet, etc., puedan volver a dedicarse a reanudar un estudio a base de algoritmos cualitativos de la gramática del español este es un ejemplo de, de, de, de un árbol de terminaciones verbales eh, tienen ustedes que leerlos de eh, de derecha a izquierda de modo que se lee a, a de, AD AD o ARE, o MENTE, o irán eh, la, la diagonal es el acento gráfico. Eh, la, la computadora en aquella época no, no podía poner acentos gráficos. Eh, y así todo el árbol. Y luego eh, los ejemplos del análisis de dependencia, no me voy a detener en ellos, pero lo que se está analizando aquí es el comienzo del libro de Mariano Azuela, los de abajo que dice, de pronto, de pronto se oyó un disparo sordo, el perro lanzó un gemido sordo y no ladró más. Repito, esto ya es solamente historia. El cálculo cuantitativo, por supuesto que había ya antecedentes, uno nunca inventa de cero las cosas, eh, pero los antecedentes eran muy sencillos. Eh, se, se consideraba la frecuencia de aparición de una, de una palabra contándola y luego se elaboraba un porcentaje respecto del conjunto de las palabras en cada, en cada elemento del corpus. Esto lo que producía era un predominio de ciertos vocablos y dejaba eh, casi sin consideración a vocablos que se utilizaran menos. Eh, por ejemplo, es lo que sucedería con mucho vocabulario científico, que el vocabulario científico, por supuesto, no está en la boca de todo mundo, y, por lo tanto, tendería a bajar su participación en el diccionario. Eh, hubo un antecedente muy importante para nosotros, un estudio sueco, en que propusieron esta serie de fórmulas, para calcular el, ta el tamaño relativo de cada género en comparación con todos, puesto que nuestro corpus no tiene géneros eh, homogéneos. Los corpus de aquella época utilizaban géneros homogéneos, vamos a decir, el caso de Guillain y Chan Rodríguez, eh, tal número de eh, apariciones de palabras para el género de teatro, tal número de apariciones de palabras para el género de novela, etcétera. En nuestro caso, eh, los géneros son de tamaños muy diferentes, son mucho más grandes los de literatura, periodismo y ciencia que el de eh, religión o el de vocabulario de lampa. De modo que se vuelven incomparables en un cálculo muy sencillo. Estas fórmulas están hechas para poder relativar el tamaño de los géneros y poderlos eh, someter a una comparación eh, pareja. Es, es obra de estos autores suecos la medida de frecuencia corregida, KF, a partir de la cual nuestra creación fue la construcción del índice de, dis, de dispersión. Este índice de dispersión nos lleva la aparición de cada vocablo en una escala de 0 a 1 de modo que un vocablo que se acerca a uno es un vocablo muy usual y muy disperso. Y un vocablo que se acerca a cero es un vocablo poco usual y poco disperso. Este es el índice normalizado de dispersión y eso sí ha sido obra, obra nuestra. Repito, todo esto lo pueden leer en el libro antes citado, Investigaciones lingüísticas en lexicografía, que pueden bajar de mortal, está en pd. algo que me ha importado tiempo sea transparente, que no ocultemos nada organizamos la investigación? Primero teníamos que investigar antecedentes lexicográficos y metódicos para el diseño del diccionario naturalmente tomamos la introducción a la lexicografía de don Julio Casares. Eh, tomamos en cuenta las investigaciones de Alain Rey de, de Bov. Tomamos en cuenta varias otras investigaciones que estaban disponibles en aquella época. También teníamos que llegar a tener criterios bien definidos, por ejemplo, a propósito de la ortografía del vocabulario de origen amerindio. Como se sabe, eh, eh, por ejemplo, el caso del vocabulario que viene del náhuatl, los primeros en escribir eh, el náhuatl fueron misioneros e indios a los que habían educa, educado a los misioneros con un sistema de escritura propio del español del siglo XVI. Y este sistema de escritura, por lo tanto, fijó la primera ortografía de nuestros nahuatlismos. Después vinieron muchísimas eh, modificaciones por parte de filólogos o de lingüistas mexicanos que trataban de establecer una escritura más apegada a la fonología del náhuatl. Pero eso, claro, produjo varias ortografías diferentes, alternativas, y teníamos que llegar a una conclusión que nos permitiera ofrecer una ortografía que estuviera bien fundamentada y que nos permitiera utilizarla en todos los casos. Eh, hoy... Precisamente he criticado mucho a algunos colegas eh, eh, nahuatlatos, es decir, que se dedican a la lengua náhuatl, porque están tendiendo a escribir el náhuatl moderno con una eh, escritura fonológica. Y lo que eso produce en sus hablantes es que ya se vuelvan incapaces de leer obras del siglo XVI o del siglo XVII, que forman parte de su historia, no solo de la historia de los mexicanos, sino de la historia de los propios nahuas. Pero en fin, esa es harina de otro costado. De modo que nos dedicamos a la captura de los textos del diccionario, ella se llevó pues, cerca de un año, a la programación del analizador y al cálculo, y después a eh, elaborar una documentación que nos sirviera de apoyo y de testigo. De modo que eh, reunimos 23 diccionarios que consideramos que eran diccionarios testigo, que nos sirven fundamentalmente para comparar la calidad de nuestra, de nuestra definición y también para no cometer errores, por supuesto. Eh, presiden los, diccio de, eh, los diccionarios testigo, por supuesto, el Diccionario de la Academia Española, también otros diccionarios españoles, por ejemplo, eh, el, el, que el que publicaba Vox, eh, eh, el Diccionario de Mexicanismos de Francisco Santa María, y luego algunos otros diccionarios más propiamente de regionalismos, hay un Diccionario Rural de México, etcétera, etcétera. Y lo mismo, una investigación en las revistas de filología, en donde aparecieran o aparezcan, Estudios sobre vocabulario mexicano. Terminado esto, obtuvimos por un lado una, una enorme cantidad de concordancias, que son nuestra materia prima de trabajo, y eh, los resultados cuantitativos que nos indicaban, nos indican cuál es el vocabulario más usual y el menos usual, y finalmente proceder al análisis semántico y la redacción. Los resultados cuantitativos no solamente nos hablan de lo usual del vocabulario, sino que también nos dan pistas de dónde buscar cuando se trata de palabras eh, poco usuales. En el momento en que hay una palabra poco usual, lo que esto nos indica es que tenemos que ir a buscar, por ejemplo, en algunas obras científicas o en algunos estudios muy regionales en México. Eh, de modo que así es como se organizó la investigación. El proceso de análisis y redacción. Allí es en donde cada vez estoy más convencido de que la lexicografía es un arte. Eh, por supuesto que tenemos técnicas y tenemos buenas técnicas, pero la técnica sola no produce un buen diccionario. Necesitamos aprender el arte. Y este arte, ante todo, requiere, por parte del analista, sensibilidad a la lengua. Es decir, poder disponer de una cultura de la lengua que hemos recibido de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestros estudios, por supuesto, que hemos recibido de la lectura y que nos permite tener esa sensibilidad que nos lleve a identificar los rasgos significativos de cada vocablo. Eh, y eso es lo que desde mi punto de vista es más difícil, y es lo que eh, crea la diferencia entre el buen lexicógrafo y el mal lexicógrafo. Por supuesto que esto también se me puede aplicar a mí, no estoy diciendo que a mí me salgan bien todas las cosas. De modo que es un proceso largo de formación, formación que no damos en las universidades, de formación de nuestros lexicógrafos para que logren poner en funcionamiento su propia sensibilidad a la lengua y llegar a identificar los rasgos significativos que son necesarios para hacer una definición completa de cada vocablo o de cada acepción. Teníamos también la cuestión de la delimitación de acepciones. Eh, como diccion nuestro diccionario es un diccionario contemporáneo, no podemos hacer uso de una delimitación basada en la etimología. En ese caso habríamos tenido que hacer una serie de estudios etimológicos. Claro que en español hay muchos estudios etimológicos, pero no hay, por ejemplo, etimología de nuestras lenguas indígenas. Y sería ridículo poner etimología del español y no poner etimología de nuestras palabras indígenas. En la etimología de nuestras palabras indígenas hay muchísimos aficionados que inventan etimologías que no tienen absolutamente ninguna justificación. De modo que, por otro lado, eh, una, una estructura de las acepciones en términos de frecuencia es una estructura que desorienta al lector. Por lo cual, eh, optamos por seguir esta idea de un significado estereotípico, es decir, dada una palabra y espontáneamente, ¿cuál es el significado que más rápidamente viene a la mente de un lector? Y a partir de allí, establecer un orden de acepciones, en donde también, por supuesto, tomamos en cuenta la frecuencia. Estos dos procesos de identificación de los rasgos significativos, de delimitación de acepciones y, por lo tanto, de estructuración del artículo, eh, que es en donde termina la primera, la primera eh, redacción del diccionario, tienen que ser originales, es decir, nos prohibimos tomar en cuenta otros diccionarios en esta fase. Ahora, pero ya que hicimos esta, esta primera elaboración, ahora hay que tomar en cuenta los otros diccionarios y contrastarlos. Muchas veces descubrimos que en efecto algo nos hizo falta o descubrimos que hay algo que podemos agregar eh, y de esta manera mejoramos la calidad de nuestra definición. El esquema del orden de acepciones es a lo que me acabo de referir. Eh, también selección de ejemplos, porque, eh, como decía Joseph Boff, una cosa es lo que hace el diccionario que solamente menciona vocablos y otra cosa es el uso de los vocablos. Es una vieja distinción de la lógica medieval. El ejemplo pone el uso. el, el, el vocablo y en el momento en que lo pone el uso, informa implícitamente sobre su eh, utilización en la sintaxis, pero también transmite cultura, porque asiente el ejemplo en su medio real. Eh, si uno toma el diccionario, verá que está lleno de ejemplos tomados, no solamente de obras literarias, sino también de maneras de hablar de la gente en la calle, que leído por un mexicano suele producir una sonrisa de decir es cierto esto o esto yo lo digo o esto yo lo he oído. De modo que esto es muy importante. Recuerdo que Alan Rey me eh, hacía la observación de que por qué si poníamos ejemplos no poníamos al autor y, y no dejaba de tener razón. ¿Pero qué habría sucedido si hubiéramos puesto al autor de los ejemplos? Que por supuesto, un ejemplo de Octavio Paso o de Carlos Fuentes, todo el mundo lo aceptaría. Pero un ejemplo del mecánico de la esquina no lo aceptaría nadie. A pesar de que sería un buen ejemplo. De modo que optamos por no indicar quién es el autor. En nuestro aparato de datos siempre tenemos registro de la procedencia del ejemplo, para el caso de que alguien nos quisiera preguntar de dónde sacamos el ejemplo. Bien, terminado esto, terminada la primera redacción, viene una primera revisión en donde repetimos por completo el proceso. Volvemos a hacer la identificación de rasgos, volvemos a hacer la delimitación de acepciones, volvemos a establecer el orden de acepciones, eh, y luego contrastamos con la primera. De este contraste, naturalmente, salen correcciones. Correcciones que tienden a mejorar su calidad. Viene una segunda revisión que ya no es tan profunda. Y eh, a partir de esta segunda revisión viene la aprobación del artículo. Eh, nuestro equipo, a pesar de que a lo largo de los años han participado eh, muchísimas personas, siempre nuestro equipo ha sido reducido. Eh, hoy, hoy día eh, tenemos un fuerte equipo de computación, del cual nos sentimos muy orgullosos, formado por Alfonso Medina, Alejandro Rosales y Juan Luis Serralde, que, que son quienes tienen encima el de nuestras bases de datos, que ya son muy grandes, y del funcionamiento de, eh, de los portales, tanto para la computadora como para los teléfonos celulares. En documentación, eh, eh, Jesús Mendoza Ruiz, al eh, análisis y redacción depende ahora de Eric Franco, nictelol Palacios y Diego Robles, y luego análisis, redacción y revisión, de Francisco Segovia y de mí mismo. Contamos con una secretaria muy eficiente que yo creo que poco a poco se está volviendo también lexicógrafa, que se llama Erika Flores, y una joven estudiante que fue auxiliar mía, eh, Lorena Guzmán, que en este momento colabora voluntariamente porque no ha terminado la tesis de licenciatura y en esos términos, dadas las condiciones del Colegio de México, no la podemos contratar. El diccionario lo pueden consultar, repito, gratuitamente, allí está la dirección, y, de, y en realidad los invitaría a que lo consulten eh, para que todo esto que acabo de explicar de una manera tan global, eh, eh, encarne, que tenga, que tenga realidad eh, Encontrarán, por supuesto, algunos errores por parte nuestra. Muchas veces eh, nos, nos escriben para hacernos notar algunos errores o algunos faltantes. Y también quiero señalar que hay aplicaciones para teléfono celular, tanto en la plataforma de iOS como en Android. Um, las dos cosas son gratuitas, puesto que al fin y al cabo nuestro trabajo es un trabajo de interés público, pagado por una institución pública y por lo tanto sería eh, sería de, eh, deshonesto cobrar por, por, por la consulta bien, no sé si eh, corrí demasiado pero estoy dispuesto ahora a responder las preguntas que, y observaciones que ustedes me quieran hacer muchas gracias Querido Luis Fernando, qué, qué, qué maravilloso manejo del tiempo, qué sintético. Mira, estoy viendo aquí que hay, eh, que hay muchísimos lexicógrafos y, y estudiosos de diccionario. Veo a, a, a Irene Renaud, veo a Fernando Miño Garcés, veo a Daniel Hidalgo, a Estela Mari Peralta, a Daniela Lauría. Eh, te lo digo porque a Liria, a Nastric Ciro... Eh, entre los que veo en la primera en la primera pantalla lo comento porque realmente eh, es un regalo es un regalo poder oír de boca tuya esta síntesis porque fue una tremenda síntesis no son son cuánto ya prácticamente casi 48, 50 años, 48 años exacto o sea y es, y es una epopeya entonces bueno. eh, Tiendo yo a, a tener montones de preguntas, pero te las puedo yo preguntar cuando yo quiera, porque quiero aprovechar que está aquí un público de lujo para ver si también sí. hay comentarios. Así que le doy primero la palabra um, a ellos y, y, y ya luego veremos. Muy bien. Sí. ¿Quién se anima primero? Vamos, que, que repito, nuestro trabajo es transparente. Estoy dispuesto a todas las críticas que me quieran hacer. <risa> si no hay, Mira, ya hay una mano levantada. De la querida Irene Reno. Irene. Hola, buenas tardes o buenos días. <risa> eh, bueno, much, muchísimas gracias, profesor. Es un, es un gusto. Bueno, nos hemos comunicado por email últimamente, sí. soy la, la, la pesada que le solicita cosas para un, un volumen que tenemos eh, pendiente de, de publicación, sí. en el que el capítulo primero de ese volumen de lexicografía hispánica lo, lo, ha, lo ha escrito el profesor Lara. Eh, yo eh, le quería agradecer muchísimo esta presentación, me ha interesado muchísimo lo que explicaba de los corpus, que no todo el mundo lo sabe, o sea, eh, y, eh, fue el primer corpus de, de, del español que se, informatizado que se hizo en todo el mundo. Eh, ese fue, eh, entonces eso conviene repetirlo muchas veces y me ha, y me ha, me ha encantado eh, toda esa historia, toda esa cronología de cómo, cómo en ese momento funcionaban esos, esos corpus. Es de, de un, eh, bueno, eh, muy, muy, muy bonito de escuchar y muy agradecida. De, de, es, es una conferencia que quiero recomendar a, a mis alumnos de lexicografía. Eh, luego le, le quería comentar que aquí en Chile también eh, oímos mucho esto que a mí me, me duelen los oídos al escucharlo. Esto de verdad que hablamos mal los chilenos uh -huh. Y, y entonces eh, me preocupa porque efectivamente eh, hay una, una sensación como de que eh, eh, el, el dialecto de Chile pues es, es eh, un, un dialecto pues que, es, que es incorrecto, lo que sea. Entonces eh, yo lo que observo también es que, le que, quería preguntar su parecer, es que claro, a, a, también hablando un poco claro, como faltan apoyos económicos, ¿no? entonces claro, los diccionarios no se hacen solos, cuesta muchísimo dinero hacer un diccionario, el, el profesor acaba de decir 48 años, o sea, cuesta mucho dinero, cuesta décadas hacer un diccionario, entonces claro, si no recibimos apoyo de, de las autoridades y las autoridades no toman esta conciencia, como decía usted, de la lengua nacional, eh, es muy difícil entonces poner los recursos en línea, por ejemplo nosotros no tenemos ningún diccionario del español de Chile en línea, entonces claro, los, los, nuestros alumnos lo que hacen es buscar, en, en, en el, en el, en el, hablando, hablando claro, ¿eh? en el primer diccionario que encuentran por ahí, que a veces no saben ni cuál es, ¿no? y entonces en ese diccionario se encuentran muchísimos problemas de representación, porque no está, no está represent uh -huh. bien representada la lengua del país. ¿no? Entonces le, le, le quería preguntar a su parecer, ¿es usted optimista? ¿Usted cree que los, los gobiernos van a enterarse de alguna, de alguna vez de que es responsabilidad suya? Yo, estamos redactando una constitución aquí, estamos redactando una constitución y no tenemos un, un, un diccionario ch, eh, chileno en línea, ¿no? Sí, sí, claro, es que es, es el problema de todos nuestros países hispanoamericanos eh, eh, y naturalmente es un efecto de la, de la vida colonial, eso, eso es innegable eh, precisamente la gran ventaja que nos ha dado ahora el, el poner el diccionario eh, digitalmente eh, es que ya el público eh, nos puede escribir por un lado y por el otro lado también nos podemos dar cuenta de qué es lo que consultan y eso es muy importante porque mensualmente revisamos cuáles han sido las palabras más consultadas. Y las palabras más consultadas hasta ahora son sobre todo formas populares del español mexicano, groserías. Y esto lo que, lo que quiere decir es que los mexicanos se están empezando a reconocer a sí mismos en las páginas del diccionario. Yo sé que es un proceso que tendrá que tardar muchos años, porque al fin y al cabo se tendrá que convertir en una educación. Lo primero que queremos hacer es reconciliar a los mexicanos con su lengua. Y es lo que necesitamos hacer, perdón, por, no, no quiero pontificar, ¿eh? Eh, eh, es lo que creo que necesitamos hacer en el resto de Hispanoamérica, reconciliar a los hablantes con su lengua. Eh, quitarles todas estas tel telarañas que hemos recibido. Por ejemplo, el maestro de escuela, el maestro de escuela que todavía eh, sigue eh, tratando de castigar a los niños porque hablan mal, en vez de estar fomentando eh, la conversación y estar eh, fomentando la escritura. Eh, en el, en el español que uno realmente habla, ¿no? Entonces yo sé, es un problema que tenemos todos y al cual hemos querido combatir desde las páginas del diccionario. Creo que lo vamos logrando poco a poco, pero no es una, no es una cuestión sencilla. Algo que me ten, tiene muy sorprendido también de nuestra exploración de consultas del diccionario es que hoy provienen más consultas de Estados Unidos de América que de México. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay 15 millones de mexicanos. Entonces, son estos mexicanos que están cons consultando el diccionario para reafirmarse en medio de la cultura anglohablante. Y eso me parece enormemente importante. De modo que sí... Creo que esa es la gran tarea de la lexicografía hispanoamericana. Ahora, que cuestan mucho, sí, pero veamos, el gasto no se hace de, de una sola vez. Dicho en mexicano popular, no se hace de un tirón, ¿no? Eh, sino que se hace paulatinamente. Eh, eh, mucho, hace tiempo decía yo que... Eh, pagar un diccionario cuesta menos que, compra, que comprar un jet de combate. Y muchos eh, militares hispanoamericanos prefieren ganar, gastar en jets de combate, que no sirven para nada y que al rato se caen, ¿verdad? Eh, entonces, eh, sobre todo tendríamos que co eh, convencer a nuestras universidades. ¿Qué es lo que cuesta realmente hacer un diccionario? pues cuestan los salarios de quienes lo hacen. Y casi yo seguro de que no son grandes salarios. De modo que eh, con un pequeño presupuesto que le pague los salarios a un pequeño equipo, tampoco tiene que ser un gran equipo. Eh, nosotros ahora somos 10, pero, pero no hace falta mucho más. Puede uno emprender la tarea y ese gasto se va repartiendo a lo largo de los años. Lo que sí es necesario, por supuesto, es el compromiso de la universidad con un trabajo de esta clase que es de largo plazo. Y en ese sentido, para nosotros ha sido una gran ventaja el apoyo del Colegio de México, que está acostumbrado a la investigación de largo plazo. Así que yo sí soy optimista, nada más tenemos que convencer. Y podemos, eh, podemos convencer a los políticos, al fin y al cabo, como decía yo, quien comenzó la idea en México fue un político, Antonio Carrillo Flores. Él eh, dijo textualmente, ¿cómo es posible que en Estados Unidos tengan su gran diccionario, el Merriam-Webster, y nosotros no tengamos el nuestro? Exacto, exacto. <risa> ¿No? De modo que hay, que hay que intentarlo y convencer a las autoridades universitarias, a los políticos que los lexicógrafos no costamos mucho. El, el lado de la computación, de todos modos, se ha reducido mucho el costo de la computadora. no eh, Ya todo mundo tiene, diría yo, una computadora personal. Las computadoras personales ahora tienen una capacidad de memoria impresionante. Hace varios años estuvo con nosotros Nelson Cartagena, quien, a quien seguramente recuerdan. Eh, y quería utilizar nuestro analizador en su computadora. Pasó con nosotros uno o dos meses y todavía fue posible pasarle el analizador tal como estaba a su computadora. Volvimos a hacer el proceso, más que nada por ver qué sucedía con una computadora personal moderna y lo que a nosotros nos llevó ocho, ocho meses de trabajo con la gran computadora en una PC llevó cuatro horas. De modo que eso es posible. Ahora hay a disposición de uno muchísimos sistemas de análisis automático. Sí tiene uno que hacerles correcciones, pero al final... Y también ese es otro punto que me interesa mucho resaltar. Eh, recuerdo que Leopoldo Sáenz Godoy estaba muy preocupado de que los corpus contuvieran errores errores de tecleo o errores del texto mismo. Y yo le decía, Leopoldo, es que eso no importa, porque los errores los vamos a detectar en el momento en que analizamos. Y en cambio no podemos gastar tiempo en ir corrigiendo uno a uno los errores, porque entonces ya no tiene caso utilizar la computadora, lo podríamos haber hecho todo a mano. ¿No? Entonces, uno tiene que calcular que siempre va a haber Cierto porcentaje de error en los corpus, pero estos porcentajes se corrigen. Espero haberte respondido y mil gracias por el elogio. Yo creo que estamos todos emocionadísimos, Luis Fernando. Y, y, y te mandaste dos frases para el bronce, ¿eh? reconciliar a los hablantes con su lengua, es decir, reconciliar sí. a los hablantes de, de, del español de América con su lengua y los lexicógrafos no costamos mucho. Yo me voy a estampar una camiseta, una polera, como le decimos en Chile, con esa frase maravillosa. Hay manos levantadas, está Adriana, luego sigue Estela y luego sigue Daniel. Adriana. Gracias. Buenos días. Yo les hablo desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Para mí es un gusto saludarlos. Con el profesor Luis Fernando también intercambié un par de correos invitándolo a un congreso el próximo año aquí en Medellín. Eh, profesor Luis Fernando, pues yo tengo un pocotón de preguntas. Eh, de verdad que no terminaríamos hoy de resolverlas. De todas maneras, yo valoro mucho, tal como usted lo menciona, el hecho de empeñarnos en hacer diccionarios dialectales, en diccionarios que den cuenta de las comunidades de habla, más, más pequeñas, más concretas porque a todos nos ha pasado que vamos al, al diccionario de la Real Academia y no estamos allí, no está la palabra que buscamos, no está el significado que, que se usa en nuestra comunidad de hablantes. Y eso se resuelve, se resuelve haciendo diccionarios dialectales, es mi conclusión, es la única manera de todas maneras, en, ese, en esa pretensión de hacer diccionarios dialectales surgen muchas preguntas, profesor Lara. Por ejemplo, usted mencionaba algo. Esos ejemplos reales de lengua, de ese mecánico del coche, uh -huh. ese, ese hablante nos da un ejemplo, una oración de uso real, y ese uso real supera la gramática, supera la sintaxis. ¿Usted considera conveniente...? incluir ese tipo de ejemplos, así no correspondan con la gramática, porque el hablante finalmente fue espontáneo y es una muestra, muestra real de habla. Ese tipo de ejemplos, ¿qué opinión le merece? Primero que nada, habría que ver qué quiere decir no coincidir con la gramática. Eh, eh, digamos, hay, hay dos clases. Por un lado, lo que llamo yo juegos verbales festivos que en el habla popular son absolutamente comunes. En estos juegos verbales fe festivos muchas veces eh, introdu introducimos por ejemplo ciertos sufijos humorísticos e introducimos rimas en algunos casos introducimos aliteraciones y esto es eh, es una, es un, un permanente cambio el que se produce en, en el habla popular, en la tradición popular. La tradición popular en ese sentido es riquísima y no la podemos soslayar, pero sí, por supuesto, hay ciertos usos que son tan, no solo espontáneos, tan momentáneos, uh -huh. que no los podemos registrar en el diccionario, porque entonces dejaríamos de hacer un diccionario de lengua para hacer un enorme catálogo de habla. Y un catálogo de habla es, es, es infinito. De modo que sí, tiene uno que establecer algún criterio, y reconozco que es difícil establecer el criterio, eh, de que del, de la tradición popular pasa al diccionario, y que no hace falta que pase, no digo que no deba, sino que no hace falta que pase. Eh, el, mar, el miércoles pasado estábamos trabajando, eh, nuestro equipo, y apareció esta, esta forma festiva de, de decir eh, que algo es locochón. Bien, Es una forma humorística de decir que algo es, es un poco enloquecido, con un, este sufijo chon, que utilizamos también en México en el habla popular para chingüengüenchon, es decir, para sí. sinvergüenza. Sí. Uh -huh. Bien, son formas festivas que aparecen y desaparecen. En el diccionario no lo podemos poner, ¿Por qué? porque no le podemos dar lugar a estas formas festivas debido al modo en que se lee el diccionario. Una de mis críticas al Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana es que, por ejemplo, introduce el vocablo Dodge. Dodge es el nombre de la marca de automóviles estadounidenses. ¿Por qué? Porque alguien descubrió que sí, se puede decir en México, ¿en qué te vas a tu casa? Y en vez de decir me voy en, en, en, en autobús, me voy en coche, dice me voy en mi Dodge en mis dos patas uh -huh. bien lo que hizo la, eh, la Academia Mexicana de la Lengua fue poner dos y poner dos pues no porque no se puede sustituir la palabra Dutch para todas las veces en que uno dice dos de modo que esta clase de juegos no pueden ir al diccionario no por incorrectos sino por su volatilidad ¿Y por qué destantean al, al, al lector? Ahora, que haya expresiones en donde la gramática se fuerza, dudo que haya una expresión completamente fuera de la gramática que se fuerza, pues probablemente sin que sea un criterio normativo, tendríamos que dejarlo al gusto del redactor o al gusto del grupo, de decir ¿qué tal suena esto? ¿no? Por ejemplo, yo siempre estoy corrigiendo eh, que eh, de pronto en la definición alguien utiliza un lenguaje muy periodístico y digo, no, eso está bien para el periódico pero, pero nuestro trabajo es otro porque al fin y al cabo, nuestro trabajo al final es trabajo de cultura de modo que habría que ver caso por caso, ¿no? Lamento realmente que el diccionario de Berardo Mendoza no se haya publicado, está bloqueado por algún motivo en la Academia Mexicana de la Lengua, pero él eh, hizo un estudio muy completo de su estado, del estado de Sinaloa. Lamentablemente, eh, él quería hacerlo de toda la región que López Blanche llama Hablas del Noroeste, que incluirían, eh, estoy hablando del Pacífico Norte mexicano, eh, eh, que incluirían eh, son, eh, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur. Pero pues no, no disponía de tantos, eh, de tantos informantes y además tenía que tomar en cuenta pues ciertos celos de sus colegas de la Universidad de Sonora o de la Universidad de Baja California Sur. De modo que se restringió a su estado. Eh, sin embargo, eh, en su estado, recorrió todo el estado, hizo una serie de encuestas apoyado por el, eh, eh, por el cuestionario del Atlas Lingüístico de México, hizo una serie de grabaciones y luego trabajó con eh, personas de, la, de las propias comunidades. Registra una cantidad de vocabulario de la que nosotros no teníamos ninguna idea. Muy interesante. Y lo mejor sería que esto se pudiera hacer en todo el país. A algunas colegas de la Universidad de Zacatecas, también en el Norte de México, ya comenzaron esa investigación, pero pues se van a tardar, como suele suceder. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer un diccionario de, del habla regional, pero integral, no de regionalismos, integral. No. Correcto, profesor. Y que incluya marcas pragmáticas o información pragmática mejor. En el sentido de... Eh, porque fíjese que nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos muchas eh, unidades léxicas, unidades fraseológicas que tienen función irónica, sí. intensificadora, atenuadora, por sí mismas, per se. Es decir, no es un asunto eventual. Sí, allí mi criterio sería... Cuando un vocablo tiene una función sintomática, estoy hablando de la, de la tripartición de funciones de, de Bühler, ¿no? de eh, función referencial sintomática apelativa. Cuando un vocablo tiene una función sintomática, es necesario que esté en el diccionario y que además esté marcado. ¿no? Eh, una función sintomática característica es precisamente la procedencia regional. Nosotros tomamos eh, las presencias regionales que nos da el Atlas lingüístico de México. Eh, digamos, eh, Veracruz Central, bien, cuando encontramos datos de un uso en, en esa región de Veracruz, es sintomático, eh, indica sobre quiénes lo hablan, y entonces lo marcamos. Pero cuando hay función apelativa, es decir, es el efecto que produce el vocablo en un receptor, esa función apelativa está atenida a las condiciones momentáneas del discurso y es muy peligroso empezar a introducir marcas de función apelativa como eh, irónico ñoño, etcétera porque eso varía constantemente. Ahí yo creo que la experiencia de los diccionarios del ruso es muy importante porque ellos redujeron mucho el número de marcas de esta clase con el objeto de no caer en, es, en demasiadas especificaciones que en un momento determinado están atenidas al habla y no a la lengua. Ojalá y te haya yo respondido a de, decentemente. Muchísimas gracias, muy amable. Estela. Sí, buenas, eh, buenas tardes por aquí. ¿eh? Eh, profesor Lara, como eh, dijimos por ahí por el chat, un placer escucharlo, yo estoy de Paraguay. Eh, bueno, en síntesis, ¿verdad? O sea, eh, rescaté lo, lo que usted dijo sobre el ejemplo, que lo, lo, lo definió de manera tan suave, tan delicada, ¿verdad? De que pone en uso el vocablo, informa, transmite cultura, etc. Y la compañera ya preguntó justamente eh, la, la, la pregunta que tenía al lado sobre ello. Ahora, una pregunta. Usted aludió también a la formación del lexicógrafo. O sea, está una cuestión teórica que uno tiene, pero al enfrentarse al, a al, la al cera, a la hechura del, del, del diccionario, ¿qué es lo que falta o qué usted va viendo que ese lexicógrafo necesita hoy? Si bien ya somos baratos, porque ya lo definió también, ¿verdad? Y eh, otra cuestión también que alude usted a la, a la voluntad política generalmente no nace un diccionario, no se gesta, no termina de concretarse por, por esa falta de voluntad, eh, bien. pero eh, ¿qué usted nos sugiere para esa formación de lexicógrafo? Y también quisiera saber si la escuela de, de, suya va dejando, va sembrando, va instaurando también una, una escuela, ¿verdad? que es importante, porque a veces como está muy en México y nosotros del otro lado queremos saber también qué nos puede dar... Sí, Toda bueno. su, su experiencia, profesor. Sí. O, ojalá hagamos escuela, pero bueno, <risa> eh, eh, ¿qué he aprendido yo con la elección de lexicógrafos? Primero que nada, repito, necesitamos eh, personas que sean sensibles a la lengua. Esta sensibilidad es una aptitud. Esa no la podemos enseñar en las universidades. O se tiene o no se tiene. Pero claro, esta actitud se ha educado fundamentalmente con lectura, de modo que en principio uno diría un, un, un estudiante de literatura o de filosofía o de historia eh, debe tener mayor conocimiento y mayor sensibilidad para la lengua que un estudiante de física o de ingeniería. Bien, eh, eso, eso es verdad. Ahora, eh, eh, pero repito, la aptitud eh, es una cuestión de individuo. Y lo que tenemos que ver es que tengan esa sensibilidad que nos demuestran con lo que escriben. ¿Verdad? Eh, eh, eh. Cuando comenzamos el diccionario, que eh, repito, aquí no se forman lexicógrafos, entonces había que empezar a formarlos, eh, lo que opté fue por contratar a un conjunto de jóvenes escritores. Que por lo tanto ya me indicaban que tenían sensibilidad tenían cultura y además pues como jóvenes escritores se pueden imaginar que no les pagaba a nadie de modo que el poder tener un trabajo fijo que les diera un salario estable y que no interviniera en sus deseos de, de volverse escritores era una buena medida eh, Franz Josef Hausmann, aquel eh, lexicógrafo alemán de la Universidad de Nürnberg, estaba muy asombrado de que hubiera yo hecho eso. Y, y me decía, bueno, ¿y funciona? Le dije, claro que funciona. <risa> claro que funciona, porque estos jóvenes escritores le han dado al diccionario esa sensibilidad, ¿verdad? Entonces, esa es una primera condición. Otra condición es que hablen otras lenguas. Porque... Cuando uno conoce otras lenguas, tiene medios de contraste. Es decir, uno eh, está estudiando un vocablo en español, piensa en cuál sería la correspondencia en otra lengua, en inglés, o en francés, en náhuatl, etc. Y en el momento en que piensa la correspondencia se da cuenta de que, por supuesto, no hay una equivalencia entre ambos. Eh, y esa no equivalencia, lo que revela son rasgos de significado. De modo que sí, para mí es un requisito que todo lexicógrafo hable otras lenguas, que las conozca. Bien, eh, para mí estas son las dos condiciones principales. Después ya el trabajo viene en el propio taller, en el scriptorium, como decían los antiguos, ¿no? Allí viene el trabajo. Nosotros, eh, eh, ahora en pandemia, pero aún antes de la pandemia, nos reunimos todos los miércoles a revisar nuestro trabajo y a hacer precisamente comentarios a propósito de lo que estamos escribiendo. Si esto le quedó a uno claro, si utilizó bien X vocablo, eh, en dónde van los puntos y las comas, etcétera, ¿no? Y eso es una práctica que se tiene que ir instituyendo, que repito, Cuesta trabajo, pero lo tiene uno que lograr. Gracias, Ojalá. profesor. Está bien. Bueno, <risa> gracias. <risa> Daniel. Buenos días. Bueno, acá todavía son las 10 de la mañana. Los saludo desde El Salvador. Al profesor Lara, pues... Yo lo admiro muchísimo, lo conocí a, par, a partir de la recomendación del doctor Ignacio humada Lara, uh -huh. quien asesoró mi trabajo y me dice, no, tú tienes que leer a, a Luis Fernando. Ajá. Entonces yo lo empecé a leer y creo que alguna vez pues, le he enviado algún correo haciéndole alguna consulta. Bueno, eh, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante, pero muy muy interesante de, de todo en realidad, pero hubo algo que al igual que Soledad, rescaté esa, esa, esa, esa frase, el hecho de reconciliar a los hablantes de un país con su lengua, a mí eso, yo tomo la palabra de Soledad, me voy a estampar una, una, una camisa y, me la, y la voy a usar, <ríe> hay que reconciliar, ¿verdad? Y a partir de eso, eh, en algún momento yo leí un texto de, de, ¿cómo es que se llama este doctor? Eh, ya le digo, aquí lo tenía anotado porque, ah, de Zimmerman. Y Zimmerman decía que eh, si él tenía que clasificar la, la, eh, la lexicografía del doctor Lara, lo hacía, de, de, lo podría clasificar como una especie de, lexi, de lexicografía regional de corte de colonial. Entonces, eh, bajo, esa, bajo esa perspectiva hay cuatro cosas que a mí me, me llaman mucho la atención a partir, a partir de, eh, de lo que el doctor decía y es que dentro de los estudios de coloniales hay cuatro aspectos eh, fundamentales, ¿verdad? Eh, acá retomando las ideas de Dussel, de Aníbal Quijano, de Atilio Borón, etcétera hablábamos que eh, como académicos, como lexicógrafos, como, como cualquier persona del quehacer de, de la academia como tal, cuando se tiene una perspectiva decolonial y se centra lo nuestro, había que eh, hacer producción de discursos académicos que ayuden a las transformaciones sociales, por lo tanto pues tener una actitud subversiva y romper con eh, pensamientos universalistas. Entonces, decía, eh, ante eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacer estudios que nos expliquen más a nosotros mismos. Ah, pues, a partir de ahí, doctor, a mí me gustaría conocer, no a, no a través de las palabras de Zimmerman, sino a través de sus palabras, si realmente usted concuerda eh, o, y si usted ha aplicado de manera consciente esa postura crítica tomando pues la postura crítica como ese anclaje ante las eh, de la desigualdad social los grupos aminorados, eh, etcétera si usted de manera consciente en su diccionario eh, tiene esta perspectiva la, la, la, la, la ha incluido o, solo, o, o, o o se ha basado más desde ese eh, esa perspectiva o esa falsa perspectiva de la bueno, de mi perspectiva Perspectiva de la neutralidad y la objetividad de la de la ciencia. Gracias. Bueno, sí. Eh, Klaus Zimmermann y yo somos muy muy, muy buenos amigos, pero eh, pues él mira las cosas desde un ámbito intelectual propio de Alemania. Eh, hay que tomar en cuenta que todas estas ideas de descolonización son ideas que nos vienen del ámbito angloparlante, mm -hmm. referidas sobre todo a los procesos de descolonización que se han producido eh, en el imperio británico. Hay que tomar en cuenta que la col las colonias británicas fueron muy diferentes de las col colonias españolas. Para comenzar. Las colonias españolas, desde que comenzaron, fueron mestizas. Ajá. Este mestizaje, no solamente racial, sino también cultural, define la, la colonia española en América en comparación radical con las colonias francesas o, la, o las colonias inglesas. Los procesos de descolonización en las posesiones inglesas han sido procesos bastante recientes. Todavía hoy siguen sufriendo un fuerte racismo. Eh, lo que entre, no quiere decir que entre nosotros ya no existe el racismo, sí, sí que lo hay. Pero de todas maneras estamos dentro de, una, de un flujo producido por las características de la colonia española que tiene muchas virtudes y que también tuvo sus defectos. Entonces yo por eso trato de apartarme de estas ideas, para mi gusto, simplistas, provenientes del mundo angloparlante. ¿Qué es lo que yo trato? Trato de valorar nuestro español. Solamente valorarlo. Eh, no necesito ponerme en contra de, critico mucho a la Academia Española, sí, por supuesto, pero la critico por lo que hace, no por su lengua. Eh, no eh, critico, Puedo criticar la posición de, eh, por ejemplo, al, al, al, aquel famoso rey Fernando VII, a quien le debemos eh, el, eh, nuestras independencias, y se la debemos porque era un tonto Fernando VII. Eso lo puedo criticar, pero no puedo criticar mi tradición hispánica, porque en esta tradición hispánica es en donde me sitúo. De modo que no nos ponemos en contra de maneras de hablar. Lo que tratamos de hacer es revelar maneras de hablar, nuestras maneras de hablar. ¿Que esto es una actitud crítica? Sí, por supuesto. Todo el análisis necesariamente es un análisis crítico, pero no de tendencias. Entonces, ojalá te haya convencido. No, me parece, por eso soy, a mí me, yo quería escucharlo de sus palabras, porque lo que diga Zimmerman está bien, pero lo que me diga usted, pues, lo que yo voy a decir, sí, sí. que usted lo ha dicho. Sí, Muchas sí. gracias, muy amable, en verdad, un gusto saludarlo. Están con, con, con la voz eh, Daniela Lauría y luego sigue Oscar Blanco. Hola, buenas tardes, yo hablo desde Buenos Aires. Una ciudad que con mucho calor se adelantó el verano, así que estamos casi con 40 grados de calor. Bueno, en primer lugar quiero, por supuesto, felicitar al profesor Lara por su conferencia siempre tan, tan claro ¿no? en su exposición. Y a medida que él iba hablando, yo anotaba algunas cuestiones. Eh, tengo varias, no voy a abusar de la paciencia del profesor, así que voy a, a elegir dos preguntitas. Eh, creo que son sencillas, directas. Me guardo la cuestión política y económica, el lobby que hacen las empresas para que los países no puedan hacer diccionarios integrales. En la Argentina conocemos mucho de eso. Ha sido un tema de investigación también de algunos de nosotros. Eh, bueno, voy directo a las dos preguntas. La primera tiene que ver con si tienen datos del uso del diccionario del español de México en las escuelas ¿sí? uh -huh. y si hay alguna reglamentación de los ministeri del Ministerio de Educación de que se tiene que usar ese diccionario en las aulas uh -huh. esa sería, digamos como una acción de política lingüística explícita, esa sería la primera uh -huh. pregunta, y la segunda un poquito más general eh, ¿qué, ¿qué opinión tiene el profesor Lara sobre el lugar del diccionario monolingüe a la luz de los nuevos dispositivos que, están, que aparecieron, ¿no? los predictores, los anticipadores, los correctores, los traductores automáticos, y qué opina sobre la inteligencia artificial en este tipo de, de dispositivos. Esas serían las dos preguntas que elijo hacerle hoy al profesor. Bueno, muchas gracias, Daniela. Yo suelo seguir todo lo que escribes y generalmente estoy muy de acuerdo. Eh, eh, eh, la, primera, la primera cuestión sobre si eh, la oficialidad del diccionario. Ha sucedido un fenómeno bastante curioso. Llevábamos apenas eh, trabajando ocho años cuando el, el presidente de la República de ese entonces, José López Portillo, se encontró con que había gastado demasiado dinero. En esa época los, eh, los países árabes ponían a disposición del mundo grandes cantidades de dinero como préstamos y a este presidente se le hizo muy fácil pedir los préstamos y luego no tener con qué pagarlos. Entonces, naturalmente, vino una fuerte crisis económica en México, y en ese momento inventaron él y su grupo de políticos una llamada Comisión para la Defensa del Español, eh, con todas las características del purismo hispánico tradicional, etcétera. Eh, yo estuve pensando qué quería decir, cuál era el papel político de la Comisión para la Defensa del Español, y pensé, claro, es que es el contraataque, el contraataque ideológico a los Estados Unidos, porque no los podemos contraatacar de otra manera. Uh -huh. Bien, entonces, el quien era ministro de Educación, me llamó y me dijo, mire, necesitamos un diccionario para la escuela elemental, en un año, si no me lo dan ustedes, se lo compro a alguna editorial comercial. Pues para mí era una cuestión de honor eh, dar ese diccionario, claro, un diccionario muy pequeño. De modo que nos, eh, eso nos hizo cambiar por completo nuestro, nuestro proceso de, de redacción, que fue una gran ventaja y eh, produjimos lo que se llamó Diccionario Fundamental del Español de México, con dos mil y tantos vocablos, tomando en cuenta todo el vocabulario que se utilizaba en la escuela, en la escuela elemental. Ese diccionarito lo repartió el gobierno mexicano en todas las escuelas. Después, ya tiempo después, por cierto, eh, años después encontré al ministro de Educación y le dije, eh, oiga, le agradezco mucho el examen que nos impuso. ¿Cómo examen? Pues sí, porque eh, lo que usted quería era ver si de veras estábamos trabajando y cómo. Y entonces, como teníamos que responderle, eso eh, eh, nos obligó a mejorar nuestro sistema de, de, de trabajo, de modo que se lo agradezco mucho. Bien. Años después hicimos el Diccionario del Español Usual en México y en la, en la política del gobierno había lo que se llaman bibliotecas de aula que dotaban a las escuelas de un pequeño número de obras para que estuvieran en la biblioteca algunas obras literarias etcétera y el diccionario entonces el diccionario usual entró como biblioteca a la biblioteca de aula eh, y ahora con el gobierno actual que, que prefiere gastar en, en el Tren Maya y en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, eh, resultaba que mm, necesitaban algo para la educación y, y ya teníamos el Diccionario Digital. De modo que rápidamente implantaron el Diccionario Digital en todas las escuelas del país. Y fueron ellos quienes nos pidieron que hiciéramos las versiones para teléfono celular, porque muchos niños solo tienen a su disposición un teléfono celular. De modo que sí, ahora nuestro diccionario está en toda la educación pública, eh, y en cuanto al público en general, como les decía, hemos ido conquistándolo poco a poco a sabiendas de que es un proceso largo. Esa es la primera pregunta. <risa> la segunda pregunta, respecto del diccionario digital. Sí, es una gran ventaja poder saber quién nos lee y qué nos, qué nos preguntan. Eh, cuando el diccionario se publica impreso, no tiene uno más idea que lo que puede publicar una reseña o, o en la prensa, etc. Pero en este caso, podemos ver de dónde nos llegan las preguntas, podemos saber qué preguntas nos hacen. Y esto nos sirve tanto para darnos una idea de cómo lo leen, como también para eh, mejorar el diccionario. Eh, de modo que esa es una, una grandísima ventaja. Y les puedo dar dos ejemplos más o menos recientes. El caso de una nueva acepción para el vocablo género en donde pudiéramos identi introducir identidad de género. Para esto, pues consultamos a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque algo que hemos sabido desde un principio es que todos los diccionarios en un momento determinado pueden tener efecto en la jurisprudencia. Recuerdo eh, cuando apareció la tercera edición del diccionario Merriam-Webster en Estados Unidos, que se había liberado precisamente de muchas indicaciones de carácter apelativo, que eh, eh, catalogaba mal, por ejemplo, el modo de hablar de eh, las comunidades negras estadounidenses, etc. Eh, aparecieron en la prensa de los Estados Unidos manifiestos de esta clase. La barra de abogados de Estados Unidos de América anuncia que va a dejar de utilizar el diccionario Merriam-Webster, y en cambio va a empezar a utilizar el diccionario de American Heritage, que es un diccionario más conservador. Entonces produjo mucha, mucha, mucho rechazo en Estados Unidos, estoy hablando de 1964, eh, eh, precisamente porque fue un diccionario que se abría. Y los abogados respondieron a eso por el efecto de jurisprudencia que puede tener. Entonces, como siempre hemos tenido conciencia de eso, para introducir la, la acepción de identidad de género, nos basamos en una tesis de la Suprema Corte de Justicia. Después, algo que sucede, nos sucedió hace como un mes y medio, que aparece en un Twitter, el anuncio de que el Ministerio de Salud iba a pedir, y cito, al diccionario oficial del Colegio de México, que introdujera la palabra farmacovigilancia. Yo pensé que era una broma, porque ya sabemos que circulan noticias falsas y bromas por todas partes, de modo que no hice caso. Pero después me llegó de veras <ríe> la solicitud de esta, de esta oficina. La tomamos en serio, como tomamos en serio a todo el mundo. Hablamos con ellos y nos dijeron, es que nos interesa que esté farmacovigilancia por los efectos que va a tener sobre la política de cuidado de las medicinas en México. Bueno, sí, dije perfectamente, muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer primero nuestro análisis de cómo se usa, pero después necesito que ustedes me digan cuáles son los elementos que son importantes para hacer esta definición. Trabajamos con ellos, llegamos a una, a una definición, y la incluimos en el diccionario. Lo interesante fue que hayan dicho que era diccionario oficial, porque nadie lo ha declarado así. ¿No? Eh, por un lado me da gusto, pero por el otro lado digo, bueno, es cada vez mayor el compromiso. Pero en fin, de eso se trata, para eso estamos aquí, ¿no? Ahora, sí, yo protesto mucho contra los sistemas... Eh, de corrección automática, creo que son sistemas que deben ser muy útiles para correspondencia de negocios, pero lo vemos cuando nosotros escribimos, basta con que variemos un poco nuestra sintaxis para que ese sistema nos trate de corregir o nos trate de sustituir palabras. ¿Se acuerdan de aquel escándalo famoso hace años en España con eh, las supuestas equivalencias de indio? ¿no? Que, que resultaba que alguno de estos diccionarios en línea ponía como equivalencia de indio salvaje y antropófago, ¿no? y que fue un escándalo el que se produjo en España y naturalmente también en, en Hispanoamérica. Porque así trabajan, eh, trabajan sobre la base de, de, de listas de palabras, frecuencias de palabras y una gramática sencilla, entonces produce muchos, eh, muchos malos resultados. Como lingüista yo digo, creo que podemos hacerlo mucho mejor y me gustaría poder hacer un sistema nuevo automático de análisis del español. Lo que pasa es que tenemos ahora mucho trabajo y no sé cuándo lo podremos hacer. Ahora la inteligencia artificial está allí, ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? Y por lo tanto, pues, no nos queda más que tratar de influir sobre ellos. Me parece que muchos de estos trabajos los hacen ingenieros, no los hacen lingüistas. Y tendríamos que tratar de penetrar en estos equipos como lingüistas para contribuir a que funcionen mejor, ¿no? Espero que no nos pase lo que en Blade Runner, pero... No sé si te respondí adecuadamente. Sí, claro. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Y Oscar, sería Oscar y luego Celia para ir cerrando, para, para no agotar a, a, a Luis Fernando y a nosotros no, mismos no. también. <risa> que pasa es que a mí cuando me ponen en este, en este carril, uff. Bueno. Uh -huh. Hola, hola. Mucho gusto, profesor Lara. Eh, nada, para mí es un gustazo escucharle y verle, porque yo utilicé dos de sus libros para mi tesis de maestría, eh, cursos de lexicología y teoría de diccionario monolingüe, como libros de cabecera para, para el, el andamiaje metodológico de mi tesis de maestría, que eh, versó sobre los apodos eh, mi idea central fue eh, construir, bueno, y se construyó, un glosario de apodos del español de Venezuela. Yo soy de Venezuela, estoy actualmente en Chile, terminando el doctorado en la Universidad de Concepción, doctorado en Lingüística. Y, bueno, primero que nada, eh, eh, de verdad que para, para mí es un, es un honor escucharle y, y, y hablar con usted eh, por primera vez, ¿no? Y, y rescato algunas de las cosas que dijo, que ha dicho en las intervenciones. Y tengo, no sé si llamarlo pregunta, preguntas, pero quizás planteamiento. Me gustó eso de que dijo, de, que cuando habló de la sensibilidad del lexicógrafo, que debería ser un escritor. Yo siempre he pensado, desde que me inicié en el mundo de la lexicografía, que el eh, lexicógrafo es muy parecido al poeta, porque trabaja con las palabras. El poeta busca la palabra, la moldea, la, la, la trabaja, la pule y eso es más o menos lo que hace el lexicógrafo. Sobre todo cuando la define, sobre todo cuando la trata, eso hace el poeta. Si no, si no mira el trabajo del poeta cuando toma la palabra y construye verso tras verso y con eso la estrofa, uno pudiera pensar que la estrofa también puede ser un artículo lexicográfico. Porque hay un trabajo, un trabajo preciso, un trabajo hermosísimo. Y eso es lo que hace el lexicógrafo, ¿no? Y cuando te dijo esto de que el lexicógrafo debe ser un escritor o. Bueno, Sería la idea que fuera un escritor y que cultivara la sensibilidad, me hizo clic. Mm. Eh, es que ahí está. Eh, eh, el lexicógrafo es un poeta. Y eso por un lado. De lo otro es que el, cuando usted comenta que el lexicógrafo debe hablar otra lengua. Yo wow. doy clases de español como lengua extranjera a... Tengo distintos alumnos, tanto en alemán y demás. Yo no hablo otra lengua. Me, me ha costado enormemente aprender eh, inglés. Estoy intentando aprender a hablar alemán, me va mejor con el alemán que con el inglés, honestamente. Pero cuando estamos abordando una palabra y buscamos el equivalente, ahí me doy cuenta de lo, lo maravilloso que sería, de verdad, tener o, o conocer en, en profundidad otra lengua, porque eh, ahondar en ese significado, en esas equivalencias de sentido entre dos lenguas es sumamente difícil. Y es lo que allí el este, tiene un valor importante, demostrar esas dos realidades. Y esto lo he conversado con muchos lexicógrafos de que el diccionario, y eso lo ha dicho usted, en, en, en, sobre todo en su libro de teoría de diccionario monolingüe, que el diccionario es un artefacto cultural. Un, y yo voy un poco más allá también, más que artefacto cultural, es una entidad semiótica, porque da cuenta de esas realidades, de esa cotidianidad, y de, y de ese engranaje que es el mundo a través de la palabra. Entonces, nada más plantear eso. Quería nomás comentarle eso, más preguntas, comentarle eso. Y, y bueno, hoy sí tengo una pregunta. So, so, ¿qué, ¿Qué pensaría usted sobre la realización? No sé tanto si un diccionario, pero por lo menos de un repertorio lexicográfico de apodos. Yo lo hice, un glosario algo bastante humilde, nos resultó, funcionó, pero estamos pensando en, en digamos, en ampliarlo mucho más, porque creo que una de las formas de también demostrar esa vitalidad y ese dinamismo de la lengua es a través de estos antropos, mm -hmm. apodos. Yo creo que el diccionario puede de alguna u otra manera contribuir y mostrar esa, esa particularidad. Gracias y, y de verdad que es un honor conversar con usted y Sergio. Bueno, al contrario, muchas gracias. Sí, a propósito del poeta, eh, Francisco Segovia, que forma parte de, de, de, del equipo del diccionario, es uno de los mejores poetas actuales de México. Él escribió un libro que se llama Detrás de la Palabra, publicado por el Colegio de México, en donde habla de de lo, de lo que es el diccionario desde el punto de vista del poeta y de el modo en que precisamente la sensibilidad poética eh, contribuye a la calidad del diccionario ese si lo pudieran conseguir se lo recomiendo porque además eh, segovia además de gran poeta es un gran prosista y un gran ensayista y en efecto eh, formaron él sigue formando parte de nuestro equipo, afortunadamente, y espero que continúe hasta que, hasta que la muerte nos separe, ¿no? <risa> eh, eh, pero también hemos tenido otros escritores, como es el caso de Carmen Boullosa o de Francisco Torres Córdoba, eh, que formaron parte del equipo del diccionario y ahora pues son escritores en el ámbito literario mexicano. Así que, en efecto, eh, nadie mejor dotado de sensibilidad que un poeta, por supuesto. ¿no? Yo no lo soy, es, un, es una pena, pero, pero sí puedo reconocer al buen poeta. Eh, en cuanto a los apodos, me parece enormemente interesante, y es lo que caería en lo que yo llamo eh, juegos verbales festivos, casi todos los apodos son festivos, un miembro del equipo del diccionario, Eric eh, Franco, está preparando un libro sobre juegos verbales de la, traducción, de la tradición popular mexicana. Eh, eh, que nos va a permitir precisamente reconocer todo esto que circula en el español de México, que no puede ir al diccionario, pero que es valioso. De modo que sí es un tema que, que, que vale mucho la pena. Y muchas gracias. Gracias a usted. Celia, querida, ¿estás por ahí? Parece que no. Sí, eh, parece que sí, ahí está. Ahí está. Sí. Pero necesita eh, ah, prender Celia, su micrófono. Que... Sí, activa tu micrófono. ¿Ya? Ahí sí. Ya se escucha. Ah, sí, se escucha. muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al seminario este de lexicografía internacional que ha organizado la profesora Soledad y la universidad eh, de ustedes, como no. Agradecerles eh, este momento, este intercambio que estamos teniendo de experiencia de distintos especialistas eh, en la materia. Y bueno, en este particular, saludar muy exclusivamente al doctor eh, Luis Fernando Lara eh, por eh, agradecerle por su eh, brillante conferencia. Ha sido eh, muy sintética, pero eh, ha permitido, eso ha permitido un mayor intercambio. Quiero saludarlo, doctor. No sé si me recuerda, yo estuve en el 2014 en el Colegio de México. Soy de sí, claro. la Universidad de Oriente. En ese momento estaba trabajando en el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba. Uh -huh, ¿Me claro. escucha? Sí, Ajá, claro. Entonces quería saludarlo, quería saludarlo a usted, saludar también, a ver si usted se lo transmite, a, a eh, Alfonso Urrea del equipo de claro. computación y todo su equipo completamente. Eh, ha sido realmente el trabajo que ustedes realizan, es encomiable, es un paradigma para la lexicografía hispánica, eh, es un diccionario de consulta que siempre los que hemos hecho de le eh, eh, lexicografía eh, didáctica, lo hemos utilizado, hemos primero redactado, como usted dice, nuestra versión propia. Y después hemos contrastado con los que aparecen los distintos colegas en distinta, eh, distintos diccionarios. Eh, quería también anotar, eh, bueno, en Cuba realmente necesitamos de un diccionario integral como este que ustedes han, han hecho, porque hasta ahora lo que más se ha desarrollado es la lexicografía didáctica y hay algunos diccionarios eh, que... Eh, han trabajado los lo dialectalismos, pero en, en poca medida uh -huh. eh, hay uno muy, muy sintético, muy sencillo que se hizo hace años en el instituto, todavía están trabajando, en el Instituto de Literatura lingüística todavía están trabajando, pero eh, hay, ahora tenemos una nueva ventaja y es que se está trabajando en la construcción de corpus eh, en Cuba corpus, tanto orales como escritos. Uh -huh. Y eso va a ser muy bueno para la elaboración de próximos eh, diccionarios. Entonces, bueno, quería uh -huh. que conociera eso y darle nuestro saludo, nuestro agradecimiento de Santiago de Cuba uh -huh. para que lo sepa. Bueno, en parte también del Centro de Lingüística Aplicada. Bueno, muy bien. un abrazo. Pues, pues muchas gracias. Y sí, eh, por favor, eh, si nos puede enviar algún mensaje electrónico, con, con los datos de lo que están haciendo, porque siempre es importante para nosotros saber qué es lo que se está haciendo en, en otros lugares. Y, y en el caso de Cuba, pues ya sabe que tenemos muchísimas afinidades los mexicanos, ¿no? Eh, y, eh, y muchas gracias. Y perdón, quería yo decirle a Daniel algo que debería haber, haberle dicho antes. En, una, en, una, en uno de tus textos, en donde analizas los diccionarios, señalas justamente que nuestro portal no permite eh, identificar variantes de palabras, dicho más o menos así. Y tienes completa razón. Vamos a trabajar en eso. <risa> eh, para allá vamos, pero todavía no lo logramos. Un trabajo de hace unos años, y ahora hay, hay, hubo muchos cambios igual en los, en los portales digitales de algunos diccionarios, empezando por el de la academia, ¿no? Pero bueno, sí. hay que seguir, sí, trabajando con eso. Muy bien. <risa> bueno, habría tanto para, para reflexionar, Luis Fernando, partiendo sobre todo por este concepto de lengua nacional con el que partiste hablando, ¿eso da realmente para para un curso, para una cátedra, sería tan importante eh, para todos los países que estamos con, con planes de, de empezar a, a, a elaborar o con ganas de empezar a elaborar un diccionario, eh, reflexionar en torno a esto, reflexionar en torno a la, a la lengua nacional, lo voy a dejar ahí como un pendiente, porque para mí es muy importante tu, tu concepción, también me encantó esto de partir con un año, siempre suelen ser eh, los, los diccionarios, por así decirlo, sincrónicos, aunque yo prefiero hablar de actual, pero bueno, sincrónico actual, tienden a ser eh, muy rigurosos en torno a un, a un periodo, posterior, pero tú elegiste un periodo histórico, y eso también es interesantísimo, un periodo histórico que tiene que ver con un proceso de estandarización muy particular en el caso de la, de la, de la historia de México, que me encendió una luz roja, ¿no? lo del periodismo y lo de la radiodifusión, eh, más cosas, porque iba apuntando, iba apuntando a medida que ibas tú hablando, a medida que se generó este diálogo tan rico eh, con todos los invitados, la crisis de las marcas pragmáticas. Ya veníamos con una gran crisis de las marcas de transición semántica eh, y que venga esta crisis de, de... Hablo de crisis, ¿no? Estoy exagerando, pero de alguna manera poner en duda, poner en cuestionamiento la marca pragmática, el caballo de batalla de Humberto López Morales en su uh -huh. diccionario de americanismos, ¿no? Y por último, bueno, no eres poeta, no eres escritor, pero no sé si ustedes han leído la historia mínima de la lengua, ahí se puede ver tu pluma magnífica, hay mucha ironía, bueno, hay mucha reflexión y todo. No, nosotros hacemos análisis del discurso en clases con, con tu texto, que sepas que ya hay varias generaciones de pregrado, de posgrado, un diplomado que doy de enseñanza de español como segunda lengua, en donde eh, les paso tu texto, eh, y claro, hay hay ahí un, una vuelta, ¿no? O sea, eh, es muy interesante porque por lo general los lingüistas que hacen historia de la lengua tienen esta cuestión expositiva es y muy rigurosa. Tú la tienes, pero juegas y, y, y la das vuelta, ¿no? Y hay una serie de, de, de, de juegos ahí de pluma. Lo digo, lo digo porque también apareció acá una cuestión para mí nueva y preciosa, que, que es la vuelta, ¿no? La vuelta del, del lexicógrafo que... Puede ser el, el lexicógrafo escritor, el lexicógrafo poeta, el lexicógrafo, qué sé yo, historiador y, y que es relevante. Eh, yo quedé para variar porque en esto uno es insaciable, ¿no? O sea, dan ganas de saber más cosas, todo lo que partiste señalando del corpus, eh, que lo conecto con lo que hizo Federico Plager, es clave, es clave. Es esta cocina que no se sabe, que no se conoce hasta que empiezas a redactar un, un diccionario y creo que es la apuesta, ¿no? O sea... Eh, eh, estar ahí muy, muy conectados con la lingüística computacional, con la lingüística de, de corpus y nada, por sobre todas las cosas agradecidísima, agradecidísima de, de, de tu presencia, de, de tu cátedra eh, y de este diálogo maravilloso que se generó después. Hay muchísimos agradecimientos en el chat, te los voy a enviar porque me imagino que no tuviste tiempo para, para leerlo. Se, se, se guarda esto y te, lo, y te lo voy a enviar en, en, en, en su momento. Y claro, esta clase maravillosa, para mí es clase, eh, va a quedar también eh, grabada porque hay mucha gente que quería verte con muchísimas ganas, más lexicógrafo pero estos horarios ¿no? Que, no se, que no se condicen, y tenemos acá esta magia ¿no? de las humanidades digitales en donde podemos darnos estos lujazos. Así que nada, te envío un abrazo enorme y agradecido, maestrísimo, y también un agradecimiento a todos los que están aquí presentes, porque sé que todos vibramos y nos emocionamos y aprendimos eh, eh, este día de hoy. Gracias a todos. Partiendo por ti, Luis Fernando. Pues al, al revés, gracias a ti y a todos ustedes que se han tomado el trabajo de, de oír esta larga perorata. Eh, eh, espero no haber sido demasiado aburrido. Y les agradezco todas sus, todas sus, eh, eh, todos sus comentarios y las preguntas, que son preguntas importantes que hay que, que, hay que poder tomar en cuenta. Ya, eh, ya saben en dónde me encuentran, es fácil es, escribirnos y, y cualquier crítica o observación que tengan sobre el diccionario, por favor, háganosla llegar, que la tomamos en cuenta y corregimos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Luis Fernando. Un abrazo. Adiós a todos.